Hola, mi nombre es Saúl Montesinos, eh, dueño de Negocio artesanal Montesinos y eh, tomé el taller de, de marketing. Antes del taller de marketing no había hecho nada con respecto a marketing, no tenía ni idea de, de cómo hacer marketing. Después de tomar el taller con David Gaona, de alto rendimiento me di cuenta de la importancia de, de llevar marketing a mi negocio y de, de, el, de muchas herramientas y muchos sistemas que empresarios de alto rendimiento aplican y nos enseñan de esa importancia de poder aplicarlo al, al negocio y tener todo el tiempo gente que nos llegue a, a, a la empresa y poder ofrecer nuestros productos. Esa importancia la, la tomé en el taller, después de tomar el taller, eh, aplicarlo y todos los días estar publicando para, para que la gente nos recuerde, nos encuentre en diferentes medios y así lograr un objetivo que es el tener más ventas, el duplicar las ventas, el mejorar todo el tiempo el, el sistema de atracción, ofreciéndonos productos a nuestros clientes. La verdad, a mí me ha ayudado bastante el taller de marketing. Lo recomiendo bastante. Espero que tú que me estás oyendo viviendo te animes a tomar el taller porque te va a cambiar la vida.